Lo que yo quiero es mentir, que eso que dijeron que yo quería darle golpe a mi mamá, eso es, es mentira. Mi mamá es una señora que está vuelta un vegetal, no conoce a nadie, no habla casi mente, no se para casi mente. Sucede ser que el domingo yo llego a mi casa. Cuando llego a mi casa el domingo, que llamando a mi mamá, tengo un hermano que vive en la casa de mi mamá. Ese hermano mío, cuando llego a la casa de mi mamá, lo primero que me hace es que, que yo busco en la casa, llamarme. Yo entro dentro de la casa, estoy afuera en una banquita que hay. Que cualquiera de ustedes que pueda ir a mi casa y comprobar lo que estoy hablando, que no estoy hablando mentira, pueden hacerlo. Eh, eso, todo lo que dijeron, eso de mí era mentira, que, que yo tuve que, que un machete, que quería matar a mi mamá, todo es mentira. Ustedes pueden coger cualquiera de ustedes que quiera y allá, eso queda en por donde está la. frente a, a la finca de los ICE. Ustedes le venden comida por ahí adentro, ustedes investigan a todos los vecinos por ahí para que vean que lo que les estoy hablando no es mentira. Preguntar por, por mí. mi nombre de apodo me dicen que don Me dicen que don Yo fui detenido porque llegué a la casa llamando a mi madre Mami llamándola Entonces cuando llego a mi casa llamándola El hermano mío vive en la casa de mi mamá Entonces cuando él sale me dice que cuál es el escándalo mío Le digo yo que llamando a mi mamá que estoy que no, no estoy con él Él me brinca arriba, después llega otro hermano mío y me brinca arriba también Entonces yo mismo me quedo tranquilo, me siento al lado de un vecino entonces llamó a la policía, me dicen la gente, está llamando a la policía, dice un, una, un señor por ahí, le digo yo, no tengo que ver, porque no, no he hecho nada malo, no tengo que estar corriendo, no tengo que hacer nada malo. Cuando llega la policía, dice, no creo que va a decir que yo me puse con mi mamá. Y eso fue lo, lo único que quiso, puse a decir que, que yo estaba poniéndome con mi mamá, porque lo que quiere que yo no vaya a la casa de mi mamá. Como yo vive en la casa de mi mamá, yo tengo dos habitaciones, él me ha propuesto, me ha propuesto comprarme la casa de mi mamá, la parte que me corresponde, y yo le que no. Entonces... Ahí está sucediendo algo que yo llevo amigos míos, me siento de frente, a veces si entra en el cuarto mío y él no le gusta eso porque vive con su mujer y vive con sus hijas ahí, pero él lo que no quiere que yo vaya a la casa. Pero puso ese expediente para que sacarme a la jugada, para pedir una orden de alejamiento sobre mí, pero yo si no tengo que ir a la casa no vuelvo más. Pero quiero desmentir porque, le, si, le, como estoy hablando aquí con ustedes, si. Ustedes van a la casa de mi madre y comprueban que lo que estoy diciendo es cierto. Si no es cierto, pueden agarrarme, meterme en preso y hacer lo que sea conmigo, porque no es mentira. El hermano mío que me agredió se llama Álvaro Luis Hernández. El otro Carlos Manuel, pues yo no quise hablar de eso, porque son hermanos míos, que son van a, problemas familiares, no se deben, no se deben como eh, que salía a la luz, ni que se ve muy feo salir en cámara por problemas de familia. Pero yo me gustaría... Que lleguemos a una, una, una, una prueba, ya me pusieron una orden de alejamiento, me soltaron hoy, tuve el precio de domingo. Que si ustedes quieren, hagan con todos los vecinos que viven cerca de Huiza, de, de donde vive mi mamá, que hay una banquita, más para adelante de venir comida, en ver si lo que les digo es verdad o es cierto.